Los cadáveres de los excursionistas tenían signos de hipotermia, pero algunos también lesiones en el cuello y cráneo, les faltaban los ojos y aún uno la lengua. Además, se detectaron rastros de radiactividad en sus ropas y esa noche se habían avistado brillantes esferas naranjas flotantes. ¿Qué les causó el pánico? ¿Infrasonidos? ¿Vientos catabáticos? ¿Una avalancha? ¿El Yeti? ¿Pruebas nucleares? Aunque la avalancha parecía la opción más razonable, no había signos evidentes de ella ni la suficiente pendiente. Tampoco era coherente con las lesiones. ¿Queda entonces descartada? Si no fue la avalancha, qué fuerza misteriosa los asustó.